prepara 3 2 1 Buongiorno cari amigo muy buenos días de Juan Pablo el giorno de hoy voy a fare 2 ejercicios per tonificar la gama aunque elaboramos el glute. Pero el giorno de hoy hayamos necesario de un peso. y he cortado un pez de kilos, de 8 kg. Tú puedes modificarlo, puedes parar uno de 10 kg, algo de 4, lo que tú hables aquí en casa. Si tú no hay un peso en casa, prende las concesiones de agua, de un litri, 2 litros, prende una péndola con agua, algo. Lo importante es meterle un poco el peso, así tonificamos de più nuestro... nuestro y nuestro glúteo, y si tú no hay peso, va a perder. lo puedes hacer sin zapeses. La próxima vuelta, dentro un peso, así sentirás un poco la fatiga. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento: muevo la bracha, muevo el girovita, girovita, destra, sinistra, sinistra, destra. Pues este ejercicio es conciliado, okay. pero tú te persona, tú personas lo puedes hacer a de casa, en palestra, donde te trobes. Ok. perfecto, perfecto. Esto será, será dos ejercicios interesantes, será un video interesante. <ríe> te lo consigo yo, te lo consigo yo. Si tú ves poniendo en forma, debes de iniciar a esto. No le echar niente. Eh, por domani, dopo porque te digo una cosa, las excusas no bruchan quiero calorías. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de, de skipping, así elevar un poquito la, la temperatura de nuestro cuerpo. Ok, vamos a pegar un poquito, a pegar un poquito, siempre lentamente. Ok, perfecto, cambio, cambio, Ok, salto, pierdo, salgo, pierdo, salgo, pierdo, salgo, pierdo, salgo. Ok, vamos a iniciar con un poquito de esquí, salto en punta de pie, ¿eh? punta de pie, Utiliza el mani, el mani, las mani como una atleta, una atleta, coordinación de bala. ¿Cuánto voy a contar? Voy a contar 20 saltines. Ok, prepara, 3, 2,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 Ah, ah, ah, ah. me muevo, me muevo un poquito me muevo <ríe> con sí la temperatura cambiada <ríe> ok, vamos a hacer 20 saltinos 20 saltinos, vamos a hacer un jumping ya con sí entramos ya activo, a hacer puestas, lesiones, el ejercicio físico más, todo ese ejercicio per la gamba, aunque labor el glúteo 3, 2 1, se inicia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 Le recuerdo, prima de hacer cualquier actividad física es importante, manjar cualquier cosa ligera. No hagas ejercicio con la pancha, bota, si tú no eres un profesionalista. Si son ciertos profesionistas que fan un ejercicio de junior, pero eso ya ama la testa, la testa. Tú que estás iniciando, debes manjar cualquier cosa ligera. Muy la el agua. Del pie al chelar, del la me chelar, del pie al chelar. Ok, este ejercicio, voy a hacer dos ejercicios. este ejercicio, yo lo no voy a repetir dos vueltas. Acá se lo fallo: 3, 4, 5 y volte. Ok, prendo el peso, prendo el peso. Como he dicho prima, el peso tú lo puedes modificar: más pesante, más ligero o sin peso Ok, nuestro primo ejercicio, que voy a hacer, que a tocar? Vamos a hacer laterales, voy a abrir de lado. Voy a hacer esto. No, le doy español, le doy español. Voy a hacer esto. Esto, esto. Este, ejercicio. Gamba dirita, Gamba dirita. Voy a hacer 5 laterales y 5 a fondo. A fondo, en español, avanzado. Y luego, faccio 5 squat. 5 y sostenido. Ok? Vamos a iniciar. 3 2 1, se inicia. 1, lentamente. 2, que no que no supera la punta del pie. 3 4 5, mi fermo. 1 2 3. Ok. Adesso, sempre hasta la el gamba avanti. ¿no? Due. Tre. Quattro. Tre, quattro. Cinque, che bunca, avanti, avanti. Uno. 4, 5 uh, Perfecto. Me llamo Nuestro primo difícil, ¿no? sí, sí, nuestro primo. Pues esto lo repito yo nuevamente: nuevamente. el primo, un rescatamiento. El segundo, se sentirá. Nicole, ¿cómo que vaya a pasar tres goles? Ok, para un poquito más. Este posto. Ok te reposas de 45 segundos ante un minuto todo depende de tu preparación, tu estado físico ok, nuevamente, nuevamente lo repito nuevamente, nuevamente ok 3, 2, 1, si va 4, 5, fermi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Allora, 1. 4, importante que si no te supera, te adquiere el 5 perfecto, habíamos finito nuestro primer ejercicio nuestro segundo, segundo, segundo, segundo nuestro segundo vamos a ajustar un poquito para acá Ok, voy a explicar nuestro segundo, un ejercicio muy complejo, complejo, complejo. <ríe> ah, yo espero que tú cueste, a haga. Se bueno un poquito de coordinación, anche decisiones, testa Cuando parto, uno, lo ¡ah! hago. Recalamos un segundo. Estemos la cámara porque la cámara me está colocando para problemitos. Ok, perfecto. Eh, con este ejercicio que voy a hacer voy a dar dos modificaciones. Para personas que están iniciando, personas más avanzadas. Vamos a, a hacerlo para personas que están iniciando. Siempre con el peso. Siempre con el peso. Siempre en ginocchio. En ginocchio. Lo hago vedere. Lo voy a repetir tres vueltas y después voy a hacer cinco. 5 vueltas para las personas ya a la... Ok, sí, va, guarda. Prende el peso, prende el peso. En ginocchio. 1, 2, 1, 2. Cambio. Cambio el pie. Cambio, cambio, cambio, cambio. La... 1, 2. Nuevamente. Último, último, último. Esta es una pistola de ilustración. 3, 1, 2. Perfecto. iniciando pero yo yo realmente quiero hacer esto si tú si no haces esto segundo fás el primero ok? ok guarda en binocchio en ginocchio venido con las manos faccio esto este impulso uno due tres ah! ok? ok, perfecto, perfecto vamos a hacer vamos a hacer 5 veces ok calma nuevamente Utilizo el mastelazo para evitar todos los dientes de Y se siente Se que el inoculo. Si te da fastidio, de Llega el a materazo, Se siente muy protecto Pero tú debes saltar con decisión, Impulso Explosividad Gamba Tónica Le recuerdo Si tú ancora no te has inscrito a este canal Inscríbete a eso Todo lo que fallo hoy domani Se verá <risa> Algunos dirán No pausa De acuerdo Si ¿no? De noche, de noche. Nesuno. Pues no, no se compras en el supermercado, ¿eh? De, de visión. En español, dedicaciones, voluntad, motivaciones. Nesuno no te regala nada, no Nesuno. Ok, voy a repetirlo nuevamente. Cinco salto. ¡Pah! Y finalizamos por el giorno de hoy. Ok, nuevamente. A mí me está haciendo mal el noche. Vamos a pegar el más. Fíjate, poco este materazo así. Bravo, bravo, bravo, bravo. Así pues estoy un poquito ya... Ya... ¡A mi <ríe> ayo! Ah, ok, ve a con el tronco. Par, par, pal, pal, palo, palo, palo, par, par, sonríe y me vas a par, Okay, Prepara. Tres, dos, uno. ah, okay, voy a empezar, Perfecto. siente la gama, ¿no? Pues esto me hace 120 voltios. Tú casi lo haces 3 veces. Si te ha piaciuto, comenta. Dale un like. No te olvides de compartir con, con este video. Gracias a tu y a todas las personas.